Seleccionar imágenes con un solo clic en Adobe Photoshop ahora es posible gracias a la actualización enero del 2018. Y para gozar de esta maravilla, nos dirigimos a la herramienta de selección rápida o vara mágica. En cualquiera de las dos te va a salir la opción de seleccionar objeto. Simplemente das un clic, esperas que se cargue un rato y de repente Photoshop ha hecho su trabajo. Ahí lo tienes. Te recuerdo que esta herramienta siempre va a trabajar ...con el objeto que está por delante... ...o sea, en este caso vendría a ser la modelo... ...pero también lo puedes hacer... ...sobre objetos... ...grupos de personas... ...más objetos... ...juguetes... ...carros, chocolates... ...todo el objeto que esté por delante... ...siempre lo va a seleccionar... ...con un solo clic... ...ahora voy a regresar a la parte primera... ...porque tengo algo más que enseñarte... ...voy a deseleccionar esto que está aquí... Y ahora voy a dar clic donde dice Selección y Máscara. Donde dice Selección y Máscara, solamente se activa, recuerda, con esta herramienta que te acabé de indicar. En la parte derecha, esto es nuevo, donde dice Transparencia, ponlo por favor al 0% para que puedas ver la imagen. Otra vez, clic en Seleccionar sujeto Esperas unos segundos, esperas que se cargue, de repente, no hace nada, no te preocupes, andate a Transparencia. Y llévalo al 100%. Mira esa delicia lo que está pasando lo hace automáticamente Photoshop sin ningún problema. Ahora voy a hacer un pequeño zoom para trabajar en la sección que está aquí de la señorita. Recuerda que por defecto viene cargada la herramienta de selección rápida. Como está con el más activo, si das un clic, te va a seguir añadiendo fondo. Pero en mi caso, simplemente lo quiero quitar con un solo clic. Y en la parte inferior, tienes la herramienta de redefinir bordes. Si te fijas muy bien en la parte superior, tengo una opción para añadir y una opción para quitar fondo. Por cuestiones de tiempo, simplemente voy a parar el video ahí, no sin antes indicarte que esta herramienta puedes quitar y perfeccionar de manera directa ya los fondos que están ahí presentes. Muy bien, espero que te haya gustado y mientras tanto yo lo voy a terminar y después lo voy a socializar totalmente. Pero esto está una verdadera delicia.